¿Cómo están mis maízeros XD estamos en un video chido. Estoy usando la voz loquendo porque se me olvidó saludar en el video pendejo XDDD. Pero bueno... Uh... A ver. No sé, ahorita que toque no alcanza de leer, estaba haciendo la intro por... ¿Lo que es tormenta de arena? No sé, bro. este juego no lo he jugado, pero... Verga la verga, si es Se va a empezar a llevar todo. Oye, pero a mí no me ha hecho nada. ¡Muches mortales! Eh. ¡Ay! ¡Ay, con su pinche mal! ¡Ay, con su pinche mal! ¡Ay, con Aquí con mi primo Luca, tú sabes, comiéndonos un manguito clásico. Al infinito y más allá. Si me caigo de aquí, va algo Está bien alto esta madre. Quítese, puto. Bueno, pues cuánto mide esta pendejada. A ver, puto. Este aquí eres chinga, está. Ah. Estoy en lo más alto. No ¡Oh, mames, ¿verdad? What the fuck? Y hay alguien. ¿Cómo chingado llegó ahí? ¿Cómo? ¿What? Eh, eh, eh, eh, soy tremendo, soy muy loco. Soy tremendo, soy, soy un pinche loco, cabrón. No mames. A ver, ¿me vale madres. ¡Bendigo! ¡Uy, uy, uy! Miguel, este es Miguel. Tormenta de arena. Ay no sé, tengo... no quiero pasar. Chun, chun, chun, chun, chun. Okay, esta madre, está muy larga... ¿sabes? A ver, sea, pues. oh, no, ¿Qué es eso? Ah no. No va a caer, no va a caer. espera, oh, espera, espera, espera, espera, espera, espera, no espera, espera, No, No no. no, no, oh, God. no No No Oh God, please, no, no, no, no, no güey, Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, no, hay que subir. Ya se llevó media escalera, se llevó casi toda. Ahora, ¿cómo voy a bajar? No quiero morir. <risa> ya te se... <risa> no no ¿Cómo? Voy a morir solo dije Como siempre Pero antes no hay perro Eh, ya mucho peor. No manches, está arrasando con todos pero menos conmigo porque soy la verga ¡Ah! No! No!